BTR por hablando de la responsabilidad afectiva, porque el día de hoy vamos a tener a una gran especialista, a la doctora Lorena Pastor, ella es psicóloga. Pero antes de pasar con la entrevista, vamos a ver un poco qué es la responsabilidad afectiva. A ver si me lo ponen por favor para iniciar con la entrevista. Ese no es hola, chicos, de Contigo de Aventura. Como ya vamos a cerrar el año, el día de hoy te voy a dar el top 5 de las mejores playas del Perú, los mejores destinos turísticos y los mejores platos típicos. Si tú quieres saber cuál fue el top 5, quedate. Ninguna relación es una pérdida de tiempo. Si no resultó como esperabas, te enseñó lo que necesitabas. Pude comprobar esta frase después de salir con alguien a quien voy a llamar el señor E de enseñanza porque gracias a conocerlo, descubrí lo que significa la responsabilidad afectiva, que tiene que ver con establecer vínculos en los que se consideren ambas partes, eliminando el egoísmo, buscando ser claros, respetuosos, empáticos, escuchando lo que quiere la otra persona, tomando en cuenta sus emociones, además de transmitirle las nuestras. Y esto aplica no solamente a la pareja, se extiende a todo tipo de relaciones, como por ejemplo tu familia, amistades o en el trabajo. Este aprendizaje surgió a raíz de notar que el señor E parecía no escuchar o poner atención en lo que yo dijera, en lo que me gusta y lo que no, y aunque aparentemente es una persona amable y agradable, conmigo era impredecible, muy misterioso, no me compartía sus metas si es que las tenía, no parecía moverlo nada excepto un tema en el que podríamos catalogarlo como fanático, todo esto se reflejó en incomodidad, inestabilidad, así como la pérdida total de interés por mi parte porque muy pronto me di cuenta que esa relación estaba muy lejos de ser lo que quiero para mí, llevándome a resignificar esa experiencia con ayuda de la responsabilidad afectiva, que recalca la importancia de cinco pilares de los que voy a hablar. Pero antes, para cerrar con este ejemplo, podemos apreciar que si actuamos asumiendo que lo que hagamos o digamos está bien, sin considerar o escuchar lo que buscan los demás, o sin expresar nuestras expectativas, siempre estaremos lastimando o desgastando a la otra parte, y terminaremos sintiendo que nos quedaron a deber porque no recibimos lo que queríamos. La responsabilidad afectiva remueve justamente eso, Replantea la manera en cómo nos relacionamos con la otra persona para querer y querernos mejor, sin que esto implique hacernos cargo de las expectativas de la otra parte o ceder a todas sus solicitudes con tal de mantener esa relación, así como tampoco se trata de modificar nuestra esencia o personalidad por querer agradarle o por miedo a que nos dejen es darnos la oportunidad de reflexionar con toda honestidad sobre cómo queremos vincularnos e impactar con los demás. Partiendo de la base que todas las relaciones se construyen mediante la participación activa de los involucrados, integrando estos cinco pilares empezando por comunicación asertiva, la cual es uno de los componentes más importantes dentro de la responsabilidad afectiva. Aunque en ocasiones nos cueste expresar nuestras necesidades, lo que nos gusta, lo que sentimos y muchos otros aspectos, es necesario hablar de manera directa, clara y honesta para prevenir y superar los conflictos. También se requiere aprender a escuchar con atención lo que se espera de nosotros por la otra parte. En todas las relaciones es importante conversar lo que se vale y lo que no, lo ideal es tomar un tiempo cuando las cosas van iniciando, en el que podamos conocer lo que necesitamos y queremos tanto la otra persona como nosotros, para llegar a un acuerdo que permita lo mejor para ambas partes, podríamos verlo como un proceso de negociación que busca el beneficio para los involucrados. En cualquier tipo de relación no deberíamos dejar espacio para el egoísmo. Se trata de que además de pensar en uno mismo, hay que considerar a los demás y tener empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, cambios muy positivos en todos nuestros vínculos. Como sabemos, no contar con esto se traduce en inestabilidad, incomodidad, insatisfacción, entre otras cosas negativas o que nos afectan, que se resume no recibir lo que te gustaría y que además es lo que te mereces. Por último, comprendamos que a veces, cuando las cosas se desmoronan, pueden estar cayendo en su lugar para abrirnos los ojos y mirar hacia donde realmente vale la pena dirigirnos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálame un like y suscríbete para seguir en sintonía con la frecuencia de Estrella de Amor. importante de tocar, la verdad, y como ustedes saben, todos los miércoles siempre tenemos pues eh, temas relevantes para tocar, es por eso que ya le vamos a dar la bienvenida a la doctora Lorena Pastor. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecida, les cuento que la doctora pues no estaba aquí en Perú, yo le he esperado, ¿no? Ahí la he estado, doctora, por favor, necesito una cita con usted para estar el día de hoy, y ella eh, nos ha aceptado la verdad de la mejor manera es por eso que estoy muy agradecida doctora vamos a empezar con el tema de lo que es la responsabilidad afectiva quiero que nos comente un poco acerca de este término que no todos la verdad es que tenemos realmente el significado de lo que es lo que ocurre es que también es un término que ahora se está utilizando mucho más que antes está sonando bastante más porque antes siempre culpábamos a las otras personas eh, sobre cómo se sentían o, o siempre estábamos enfocados en el otro, pero había muy poca conciencia de uno mismo, había muy poca capacidad de autoobservación o de autocrítica. Entonces ahora este término cobra importancia porque hace alusión a la toma de conciencia propia, ¿no? al poder nosotros ser conscientes o notar nuestras conductas no verbales, eh, las conductas que presentamos, las cosas que decimos, nuestra conducta verbal, ¿no? Hacia las demás personas, claro, ¿no? Eh, también somos conscientes ahora de nuestros pensamientos y también, pues, de la forma en cómo reaccionamos o qué decimos ante los demás. Entonces, este, esta conciencia es muy importante porque nos ayuda, de alguna forma, a ser asertivos en nuestra comunicación, a ser considerados asertivos con los demás, ¿no? sin tener que tomar responsabilidad por las reacciones de otros. Porque, ojo, es importante autorregularnos, ser conscientes que nosotros estamos siendo empáticos, que nosotros estamos tratando de comunicar un mensaje de forma adecuada, que estamos manejando nuestras conductas y nuestros pensamientos, pero aún así, teniendo en cuenta todos estos factores, puede hacer que no generemos un impacto positivo en los demás, porque hay otros factores que también entran en juego de las demás personas, ¿no? Que por ejemplo es la, el tipo de personalidad, ¿no? Si la persona está pasando por problemas o no, o tiene algún tipo de trastorno. Entonces, esas variables se escapan y a veces también nos pueden hacer creer o pensar que nosotros no hemos sido asertivos o no hemos sido responsables afectivamente, cuando en realidad podría ser que sí, ¿no? Claro que sí, doctora. Eh, hasta, ante esto, pues, ¿qué es lo que pasa por aquí? Nos están dejando cuando nosotros eh, mucho como que... Todo lo que nos dicen, nosotros nos afecta directamente, todo, todo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Si es que recibimos todas las críticas como algo realmente muy malo y evitamos las buenas cosas que nos digan, solamente nos enfocamos en lo malo. Bueno, en realidad eso podría darse por muchísimas causas. ¿no? Podemos hablar de un tipo de personalidad, es que tiene baja autoestima, con una persona que de repente está pasando por un tipo de depresión, tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, o que es inseguro, o que en un momento actual, ¿no? cuando, cuando hay con ese tipo, como las que mencionas, o ese tipo de reacciones, es porque hay algo que no está bien en la persona, ¿no? Ese mal humor o esa irritabilidad constante, o es estar a la defensiva, siempre obedece a una causa. Yo creo que es importante que nosotros como, como personas, agentes o, o digamos de nuestro propio comportamiento, seamos conscientes que la otra persona puede que no esté bien, ¿no? Antes de juzgarla, antes de criticarla o antes de sobrereaccionar ante ciertas conductas o respuestas de los demás, creo que es importante que consideremos esta variable, ¿no? de que hay algo que realmente puede estar ocurriendo con la persona porque no está logrando administrar adecuadamente sus emociones ni tampoco está logrando una comunicación asertiva. Entonces yo tengo que ya pensar que hay otros factores que están interviniendo en esta persona para que ella no pueda eh, desenvolverse adecuadamente o afectivamente de la forma en que se espera, ¿no? Termino justamente de lo que íbamos a hablar, del tema de la autoestima, ¿no? El tema de querernos a nosotros mismos antes que al resto. Mucho se dice, y doctora, también es el tema del amor, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos uh -huh. influenciar mucho por la pareja o dejamos que de repente la pareja cambie muchos aspectos que nosotros eh, teníamos, que eran positivas, ¿estamos hablando también de una afectividad y también de baja autoestima? A ver, vamos a entrar en definir los... Para no confundirnos, autoestima con autopercepción, ¿no? todo parte con la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, porque sin tener un autoconcepto adecuado de nosotros mismos, no podemos luego sentir afecto o no. Entonces todo parte con el autoconcepto, la autoestima parte con el autoconcepto, es decir, qué ideas... ¿O qué creencias tengo yo sobre mí misma? ¿Cómo voy construyendo mi identidad? ¿Y cómo voy creyendo que soy? ¿Cómo me voy autocalificando? ¿no? ¿Soy bonita? ¿Soy fea? ¿Soy alta? ¿Soy baja? ¿Soy agradable? ¿No soy agradable? Yo voy generando o creando mi propio concepto, ¿no? A lo largo de los años, porque la autoestima eh, parte del autoconcepto y el autoconcepto se construye a lo largo de los años, ¿no? Yo voy este concepto puede ser positivo o puede ser negativo no pero si este concepto que tengo yo de mí misma es negativo entonces definitivamente voy a generar una baja autoestima porque voy a sentir rechazo sobre ciertas características mías no no me voy a considerar bonita o atractiva no me voy a considerar inteligente no a considerar que le hago bien a los demás, no voy a considerar mis habilidades. Entonces, en la medida que yo construyo un concepto muy negativo de mí misma, mi autoestima va a ser más baja cada vez más, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es eh, tratar de autoobservarme o autopercibirme de la forma más objetiva posible. Valorando, destacando mis puntos positivos, pero también aceptando constructivamente mis características negativas, ¿no? Porque todos tenemos defectos y tenemos virtudes. No podemos pretender ser perfectos y no tener nada que no nos guste. Pero lo que tenemos que hacer también es darle más peso a eso positivo que sí tenemos, ¿no? Y así fortalecemos nuestra autoestima. ¿No? Porque valoramos más los aspectos positivos que tengo yo y me concentro también o me enfoco en cambiar lo que puedo manejar o puedo modificar y acepto también lo que no y que va a ser parte mía toda mi vida, pero que eso no tiene por qué restarle a todo lo positivo que yo tengo o a todo el grupo de características <coughs> que me hacen ser una persona especial. Claro que sí, doctora. Qué importante todo lo que nos está diciendo. Justamente aquí una mamita nos está comentando, dice, uh -huh. doctora Lorena, ¿qué es lo que puedo hacer para que mi pequeño, desde a, desde a esta edad, tenga una buena autoestima? Bueno, sencillo. Lo que tengo que hacer como mamá o como papá para que mi hijo crezca con una autoestima sana, en primer lugar, es estar muy atenta al estilo comunicativo que tengo en casa. Qué tipo de frases utilizo reforzando los logros que mi hijo va consiguiendo, ¿no? Qué tipo de mensajes positivos le doy, cómo refuerzo sus eh, logros, cómo refuerzo lo positivo que logra, ¿Sus, eh, cómo celebro con él sus victorias, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le transmito? Otro punto positivo también es qué tipo de responsabilidades le dejo hacer en casa. Porque la autoestima también tiene que ver con cuán valioso o útil me siento. ¿Qué tipo de responsabilidades le estoy dando a mi hijo según su edad cronológica? Teniendo en cuenta su edad cronológica, ¿qué tipo de responsabilidades estoy dándole en casa? ¿Con qué me está ayudando? ¿No? Para que mi hijo se sienta útil, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, y aparte, ¿qué estoy reforzando. ¿Qué está haciendo? Muy importante. En casa, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias estoy utilizando para corregir conductas? ¿Cómo estoy corrigiendo conductas? Estoy colocándole calificativos a mi hijo negativos que bajen su autoestima. Estoy insultando. Estoy peleando de forma exagerada con mi esposo delante de mis hijos. Todo eso contribuye a la, a la autoestima. Estoy animando a que mi hijo haga las por sí solo. Tomando en cuenta siempre su edad, o estoy queriéndole hacer todo, o estoy queriéndole resolver todo yo como mamá, y no lo estoy dejando actuar, ¿no? Todos esos puntos importantes son claves para el desarrollo de la autoestima, ¿no? Cómo me desenvuelvo con mi hijo, cómo me relaciono, también tiempo de calidad, estoy relacionándome y corrigiéndolo de buena forma, con, cuidando como mamá mis conductas no verbal de no gritar, de no insultar, eh, de, ojo, otra cosa importante para la autoestima también es tener en cuenta las, los sentimientos de mi hijo. ¿Estoy tomando en cuenta sus, sus emociones? ¿Me estoy poniendo a su nivel emocional? ¿O estoy, por el contrario, minimizando los temores de mi hijo? ¿O estoy, por el contrario, minimizando eh, las cosas que él me cuenta? Porque, ah, bueno, porque, digámoslo así no debería tener esos temores o no debería pensar así, ¿no? Estoy realmente validando las emociones de mi hijo porque eso es muy importante para una autoestima fuerte, ¿no? doctora, qué importante es la verdad, eh, potenciar la autoestima de los menores desde pequeño y ver todos los factores que podría hacer que nuestro pequeño también crezca con un baja autoestima, ¿no? De repente discutimos con la pareja en frente del niño, les decimos eh, de repente cosas que al niño puede ser que más adelante siempre se les quede pues en la memoria. Doctora, ya para llegar al final por aquí me están dejando una pregunta y me parece muy importante, dice mi hijo ha sufrido de bullying en el colegio y ahora se me hace imposible posible hacerle entender que él es muy valioso. En este caso, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, en este caso, en realidad, cuando un niño ha pasado por bullying, sí se recomienda tratamiento psicológico, porque hay cosas que yo puedo hacer como mamá, pero yo no puedo ayudar a sanar, ¿no? Desde lo más profundo, las heridas psicológicas, por así decirlo, que se le ha generado al niño por el maltrato permanente, y constante que ha recibido como por parte del colegio o donde se haya dado el bullying, ¿no? Esta, esta, esta autoestima ya ha sido muy dañada, ¿no? Y lo que hay que trabajar ahí son las creencias o los pensamientos que el niño ha ido elaborando a partir del bullying. Pero ojo, cuando un niño ha pasado por bullying, tiene que entrar por un proceso de sanación o de reconstrucción de su autoestima. Y eso se tiene que dar principalmente con un tratamiento psicológico con ayuda, obviamente, también de los padres. Se hace un trabajo conjunto. Y si también, y si, el, y si por ahí el bullying se ha dado desde el colegio, también se hace un trabajo con el departamento psicopedagógico del colegio. Entonces, el niño recibe una red de apoyo, ¿no? Tenemos la psicóloga, tenemos a los padres y tenemos al departamento psicopedagógico trabajando en equipo por el bienestar emocional de mi hijo, ¿no? Pero sí yo recomiendo para casos de bullying, sí, de todas maneras, apoyarnos como papás de un tratamiento psicológico que nos brinde las herramientas eh, que necesitamos y las estrategias adecuadas para utilizar en casa, además del proceso de sanación y de reconstrucción de su autoestima en el que entra el niño en una terapia o en un ambiente terapéutico más controlado, ¿no? hay temas donde obviamente tiene que entrar un especialista para hacer que nuestro niño mejore, ¿No? El tema del bullying es un tema muy lamentable que lo han pasado Exacto. muchos jóvenes, niños, adolescentes, hasta adultos en el tema del trabajo, así que como bien lo ha mencionado la doctora, pues es un tema que ya se tiene que hablar con especialistas para que no solamente pues sane por fuera o decir estoy bien, sino desde las heridas de adentro. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quisiera antes de terminar esa entrevista que por favor nos diera sus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarla? Sí, bueno, principalmente yo manejo un centro psicológico, me pueden encontrar en Facebook como arroba terapéuticamente.pe o en Instagram también de la misma manera, terapeuticamente.pe. Mi página web es www.terapeuticamente.com.pe y este, bueno... Si me permiten, puedo dejar mi, mi teléfono para citas. Es el 9940-3491. Muchísimas gracias también por la oportunidad y la entrevista. Gracias, doctora Lorena. Ahí están. Ya se pueden comunicar también a su número de celular o si no, escribirle a las redes sociales que están saliendo aquí abajo. Estoy segura que la doctora Lorena los va a atender con mucho gusto. Un abrazo y que pase un bonito eh, fin de año, doctora. Feliz año dos mil feliz, 2022. Feliz año también para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que este tema que hemos hablado hoy día es un tema muy importante, es un tema de la autoestima, es el tema también de qué es la responsabilidad afectiva y todo lo que trae con ello. Lo he mencionado en programas anteriores y lo sigo mencionando. No solamente hay que estar bien físicamente sino también mentalmente y qué mejor para empezar así nuestro 2022 con la mejor energía con la mejor vibra es por eso que nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más recuerda que tenemos los cinco tops